Ok. Primero, gracias. Y luego, te saludo con mucho gusto, mija. Espero que tú y tu familia estén lo mejor que sea posible. Gracias. Todos estamos bien. Qué bueno, mija. ¿Cómo va tu trabajo, tu escuela? Pues todo bien. Eh, ha, sido, ha sido un poco complicado mantener el ritmo para el trabajo, pero pues va cayendo. De repente, se, si hay, pues se nota mucho la salud, ¿no? Pero... Ahí va, Ahí va. saliendo. Sí, bueno, voy. mija. Bueno, para efectos del de orden que tenemos con esto, vamos a ocupar 30 minutos, mija. Uh -huh. Esperemos no pasarnos mucho de, esa, de, esa, de ese tiempo. Si algo muy importante sucede antes de que sean 30 minutos, un temblor, por ejemplo, salte corriendo inmediatamente. Eh, muy importante. Entendido. Importante, huelga, no hay problema. Primero que nada, mija. Otra vez, muchas gracias. Danos tu nombre y la asociación que representas o el grupo de pacientes que representas. Sí, claro. Bueno, soy Laura Yanis y represento a un grupo de pacientes con Arles Danlos. Por lo pronto nos llamamos Arles Danlos México. Se aceptan sugerencias. <risa> Eso está bien, hija. ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando con este grupo ya? Pues eh, yo creo que unos cuatro años más o menos. Eh, hace cuatro años con este grupo y antes trabajaba sola eh, no realmente yo llegué yo llegué con ellos eh, eh, pues buscándonos o sea, al final de cuentas buscando orientación y todo eso cuando me dieron mi diagnóstico que fue hace cinco o seis años más o menos y hay como muchos grupos en, en facebook y todo eso y llegué llegué aquí y es, este, y pues realmente es, es como diría que una iniciativa bastante anárquica y pues en realidad era un montón de pacientes que solo se compartían información y, y sentires y bueno, con el tiempo le hemos empezado a querer dar forma para, para llevarlo un poquito más y, y pedir a lograr hacer un poco de incidencia y sobre todo difundir información, ¿no? que es lo que más se necesita. Entiendo que el universo de pacientes al que se abocan es solo el de la enfermedad de Erles-Danlos, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Um, en realidad, como el diagnóstico es un diagnóstico muy largo y pocas veces certero, en realidad este, también puede haber momentos en que alguien con síndrome de Marfan, por ejemplo, vaya y caiga en un grupo con síndrome de Erles-Danlos, o también eh, dentro de... Muchos grupos de apoyo de síndrome de los Danlos también apoyan a gente con algún tipo de espectro de hipermovilidad articular, ¿no? Entonces, hay, me gusta mucho esto. Esto es realmente de hace un par de años que, que además de los síndromes, que son 13 tipos ya bien descritos y todo esto, hay un, hay un universo de gente que tiene muchos problemas articulares que se caracterizan por la hipermovilidad y, y todo lo que lo que provoca esto. Entonces, eh, a esto le han empezado a llamar espectro de, de hipermovilidad y entonces aquí también cabe muchísima gente que tiene síntomas y que probablemente aún no tiene todos los síntomas para que le confirmen un diagnóstico de síndrome de Arles-Danlos o al final de cuentas pasa lo mismo que cualquier paciente de síndrome de Arles-Danlos. ¿no? Entonces, hay mucha gente que hasta ahora solo está diagnosticada como, como alguien con hipermovilidad articular o hiperlaxitud articular y ellos son más que bienvenidos porque yo creo que son, pues, prácticamente todos hemos pasado por ese diagnóstico. Creo que hace rato dije mal el nombre de la enfermedad, Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos, sí. Ok. Hay un, hay un ejercicio. bueno, es que hay muchos sí. nombres de enfermedades raras que son un poco complicados, parecen... Una complicación eh, adrede, pero sí. hay algunos más complicados que otros. Ok, <ríe> regálame una semblanza muy breve de lo que es tu grupo y lo que hace. Pues somos un grupo de pacientes eh, en México. Eh, en realidad este grupo surgió hace varios años, tengo entendido, porque eh, fue una iniciativa de una chica española que empezó a hacer un grupo. Se dio cuenta que había un grupo muy grande de mexicanos, entonces les hizo este grupo de mexicanos y ahí empezó a, a hacerse esta comunidad, ¿no? Y ya como comunidad lo que realmente hacemos es dar apoyo prácticamente que emocional, ¿no? Porque es todo un proceso de frustración, tanto vivir con esto como buscar el diagnóstico y además de todo de empezar a compartir información, entonces... El año pasado habíamos hecho muchos esfuerzos para que eh, nos asociáramos con la Sociedad de de Reino Unido y comenzar a traer conferencias y todo esto, pero bueno, pues ahorita con, el, con la pandemia todo, todo quedó detenido. Pero eso no quita que cada vez que se nos acercan personas que normalmente son por mensajes directos o algo así y preguntan todo esto, pues ya les ofrecemos toda la información que tenemos especialmente en español y los invitamos a, a ser parte de este, de este grupo en Facebook para que pues para que se sientan acompañados en su proceso. ¿no? O sea, siempre hay alguien empezando un proceso y es muy difícil encontrar el apoyo que, que requiere ¿Hay medicación para esto? ¿Hay un tratamiento? ¿Hay cura? No, no hay. No hay, no hay cura, eh, no hay medicamentos es yo creo que la peor parte y el tratamiento es pues se puede pensar que es paliativo uh -huh. yo yo en realidad he mejorado tanto con tratamiento que puedo decir que si sí hay un tratamiento que mejora tu calidad de vida pero implica un buen grupo de médicos eh, voy a explicarlo rapidísimo el síndrome de les danlos es una afectación del tejido conectivo, que es prácticamente como el cemento de las células. Entonces, este cemento es frágil y genera cierta fragilidad en algunas partes del cuerpo. Esto se ve más según el tipo. no Por ejemplo, el tipo 4, que es el más, el más difícil, que es el tipo vascular, tiene más afectaciones justo en, en los... Eh, en el sistema vascular, ¿no? Entonces puede haber como una muerte súbita y nadie se entera porque simplemente las membranas de los órganos se rompen. Eh, hay otra que, por ejemplo, está mucho más, afecta mucho más a los ojos, hay otra que es muy característica de la columna vertebral, pero el más, el, pues, el más popular, el más común, es el tipo 3, que es el tipo hiperlaxitud, que es el que yo tengo y es el que muchos tenemos, y el tipo clásico, que hay un tipo 1 y hay un tipo 2. Entonces, eh, en realidad, los tratamientos están enfocados a que se fortalezcan todas las membranas, ¿no? Entonces, una primera parte que es muy, muy importante es la fisioterapia, que es para que, si ya hay, hay muchas lesiones, hay esguinces, hay luxaciones, subluxaciones y todo esto, y como son muy seguidas, o sea, yo puedo tener, a mí se me zafa el hombro como tres veces al día, la muñeca como seis veces al día, entonces… Eh, si tú no tienes la fisioterapia correcta, esto puede ser más. Cuando yo estoy muy bien, a veces no me pasa o me pasa una vez al día. Entonces las fisioterapias te ayudan primero a, a tener el cuerpo estable y a fortalecer las membranas, los músculos, articulaciones, que son el tipo de tejido más afectado. Luego tienes tratamiento para el dolor, que normalmente se lleva con una clínica de dolor o un algólogo. Y los algólogos, pues más que nada, se enfocan a, crearte todo un tratamiento con medicamentos que sean menos fuertes. Porque el gran problema es que como tienes muchas lesiones, tú llegas a un ortopedista común y corriente y te dice, bueno, tienes un esguince, tómate tu naproxeno siete, o siete días, ¿no? Tres veces al día. Eso te hace un hoyo en el estómago. El problema es que tú llegas con ese y dos semanas después llegas con otro esguince. Y todo. Entonces cuando te das cuenta, llevas tomando medicamentos que son muy dañinos por mucho tiempo. Entonces el algólogo lo que dice es, espérate. Hay, hay otras formas de lidiar con el dolor y hay otros medicamentos que no te hacen daño, pero ya requiere todo un tratamiento más integral. ¿no? Luego están los reumatólogos, que normalmente es el primer especialista al que uno llega, y tienes ortopedistas, neurólogos, este, entonces, cardiólogos, los cardiólogos son súper importantes, y, y dermatólogos, ¿no? Muchos dermatólogos ¿sabes? son los primeros que se dan cuenta de, de esta enfermedad. Entonces, lo, lo encuentran y tienes todo este equipo de médicos que... Que lo que están haciendo es tratar parte por parte, lo ideal es que tengas como tu médico de cabecera, un, un internista, médico general que haya decidido estudiarle mucho, un reumatólogo que quiera, que te adore y te tenga paciencia y entonces te tenga ahí. Y entonces eh, ese médico sea como tu guía, pero es muy difícil de encontrar. Entonces tú, tú necesitas como todo este este equipo y de ensueño para que justamente puedas llevar un tratamiento integral y sea lo más, lo más, este, pues, ideal, ¿no? O sea, como para, para intentar, la primera parte es atender lo que ya tienes lesionado, luego evitar que tengas estas lesiones y el siguiente paso es mejorar tu calidad de vida, ¿no? A mí me gusta decir que justo hace seis años, a mi pronóstico era como de, le dijeron a mi madre, pues váyase consiguiendo una casa más amplia para que, de una sola planta, para que pues ella pueda andar cómoda en silla de ruedas y no esté tan mal, ¿no? Y es que era imposible, o sea, a veces yo no podía atravesar un centro comercial de lado a lado porque yo ya no podía, ni con el dolor, ni con la presión, eh, se me iba el aire, o sea, era, eran muchas cosas. Y, y sinceramente, cuando los médicos se unen y dicen, bueno, tú niña, tienes algo y lo vamos a tratar, hay un, sí hay un cambio, o sea, sí, sí hubo un cambio y hace, hace poco recordaba como hace dos años yo andaba subiéndome al nevado de Toluca súper a gusto, y hace un año andaba brincoteando en un festival ¿no? de, de música, entonces sí hay, o sea, no me gusta decir que es una cura porque pues, de repente hay episodios horribles, pero yo creo que en tener un, un sistema de, de médicos que, que entiendan por completo que esta es una condición sistémica y que afecta a todos los órganos y toda, toda la vida que hay alrededor de esto, eh, puedes tener un considerable mejoramiento de tu calidad de vida. O sea, es solo una Dentro del abanico de multidisciplinas que deben de tratar tu enfermedad, ¿qué tan importante es un neurólogo? Es importante. Eh, porque para empezar, a la, hay como desarrollamos dolor crónico, porque son tantas lesiones, este, existe la posibilidad de daños nerviosos. Entonces yo, por ejemplo, ya no tomo medicamentos para el dolor muscular y ya no tomo medicamentos como para el dolor general, por decirlo así. Pero sí tomo medicamento para el dolor neuropático, porque ya el... Lado, sobre todo mi lado derecho quedó muy dañado por tantas lesiones. Entonces yo ya padezco como, pues no sé, como, como si me estuvieran quemando a veces o si me enterraran púas. Entonces el neurólogo es uno de los primeros que tiene que, que ver que no haya algún daño y también porque existe el riesgo de generar aneurismas. Entonces también necesitas a alguien que esté vigilando que, que todo el sistema vascular del cerebro esté funcionando correctamente. Te lo preguntaba porque entiendo que en algunos casos este asunto de conexiones y desconexiones debe de afectar al cerebro. Y cuando yo te escucho hablar y te veo, te entiendo, uno, como una muchachita bien inteligente. Y dos, como alguien bien informado acerca de su padecimiento. Porque hoy mismo puedes describir de manera muy precisa, sin mayor problema las condiciones que guarda cada tipo del padecimiento que tú tienes. Esto me lleva a la reflexión de qué tan complicado es para una persona tan inteligente como tú entender el proceso que vive y cómo hace resiliencia para que este proceso no la afecte permanentemente en su vida diaria. Uf, yo creo que es un proceso muy difícil, uh... Primero, yo creo que algo que me ayudó mucho fue que hace pues, ya más de 10 años, más o menos, tuve una crisis psiquiátrica muy fuerte. Entonces yo terminé teniendo, pues un, también, otra vez, tratamiento integral con mi psiquiatra y mi psicólogo y un grupo de, de apoyo para llevar pues depresión y ansiedad, ¿no? Y, y fue como, pues, este proceso de que tienes que Entender e ir desgranando cuáles son las cosas que te afectan. Yo recuerdo mucho que entonces algo que me afectaba era que yo no podía rendir tanto como quería y como me exigía. Y yo no entendía por qué. O sea, yo veía que todos podían dormir cuatro horas, este, ir a la universidad, a trabajar y todo. Y yo así, yo me estoy muriendo. Yo no puedo estar ni sentada porque me está matando la espalda. No puedo escribir todos los ensayos que me piden en la escuela porque... Las muñecas en zafa, eh, tuve un accidente automovilístico y fue muy fuerte, pero yo terminé considerablemente peor que el resto. Entonces, eh, en este proceso de terapias, como que fui desgranando qué eran estas cosas que me estaban afectando, lo fui, a, lo fui aceptando y, y como intentar tranquilizarme. Cuando veo que también había algo físico, o sea, que no era solo mental todos estos es males no había algo realmente físico. Y me lo dijeron, yo creo que la primera parte es permitirte sentir, o sea, déjate sentir, es como no te lo guardes, llora todo lo que quieras, grita todo lo que quieras y todo eso, porque en términos estrictos recibir un diagnóstico como este es, o sea, que además mi proceso fue muy difícil, o sea, mi proceso fue, yo sospeché que tenía esto como a mis 20, 21 y me diagnosticaron a los 25. Y fue, o sea, fue un proceso muy complicado de querer llamar la atención a los médicos de, oigan, es que no es normal que yo tenga 22 años y la única persona en este lugar con la que me identifico es una señora de 85. O sea, solo conocí a una señora de 85 con la que podía hablar de los mismos achaques. Otra persona era como qué ¿qué pasa? ¿no? Entonces, a mí eso ya me frustró. Y cuando llega esto y te dicen, bueno, pues, ¿qué crees? ¿Que es una condición genética? ¿Que es algo que no se puede curar? que en realidad no existe tratamiento, podemos, podemos experimentar cosas, ¿no? pero no existe tratamiento. Y no hay cura, y en realidad el síndrome de Arlesan los de tipo hiperlaxitud no tiene prueba genética. Entonces, para que llegues a eso, te hacen de todo. O sea, es como, es por descarte realmente. Entonces, que funciones, que tomografías, que electrobiografías, que no sé qué, o sea, te sacan todo y te andan buscando... Tumores en el cerebro, cáncer, o sea, es, es, es una cosa muy difícil. Y ya que llega esto, sinceramente la primera parte es de, de felicidad, o sea, de, ok, todo esto que me pasa tiene un nombre. Y eso eh, a mí en, en la cabeza me, me ayudaba mucho decir, bueno, ok, no estoy loca, no me lo estoy imaginando, hay otras personas que están viviendo lo mismo que yo. La siguiente parte era eh, este duelo, o sea, se te fue se murió la vida que creíste que querías tener. Y yo por eso apelo mucho a buscar el diagnóstico desde el momento en que se sospecha, porque yo creo que sí habría sido muy difícil las la decisiones que hubiera tomado en la vida si hubiera sabido que tengo esto, ¿no? Entonces, probablemente no me hubiera obsesionado tanto por terminar la carrera en los cuatro años y medio y lo hubiera dejado en cinco o lo hubiera dejado en seis, ¿no? O sea... No, no, no había prisa por esto. Entonces, hay, hay, una, hay, hay una vida que creíste que ibas a tener, que no vas a tener. Y, y yo creo que en esa parte es un déjalo ser. Déjalo llorar, este pues, eh, échate en tu cama, o sea, de todo. Porque yo creo que es, es, es muy fuerte. Y ya después de eso, la siguiente parte es, ¿y qué puedo hacer? O sea, ya, ya tengo esto, ¿y qué más sigue? ¿No? Y entonces es una parte en donde investigas y lees y, y nadie, o sea, todas las personas que hablen contigo, tú solamente vas a hablar de tu enfermedad y, y es normal. Y la gente se puede hartar y, y también es otra parte emocional muy difícil porque ya no te quieren ni ver ni escuchar ni nada. O sea, es como esta, solo habla de lo que le pasa y existen las personas que creen que quieres llamar la atención y, y otras pues que solamente de ella, adiós o sea, si vas a seguir hablando de eso y todo. Entonces, tam, también vas perdiendo red de apoyo. Entonces, cuando llegas a, a grupos con, paci con pacientes que tienen lo mismo, que tú generas amistades muy lindas, gente que probablemente está en el mismo momento que tú, o acaba de pasar por eso, entonces te va orientando y te escucha y todo. Entonces, hacen conversaciones larguísimas, pero es bueno, o sea, es bueno para el alma, para, para la mente. Y luego es esto de, ok, esto es lo que se puede hacer. Y, y estos son grados distintos porque... Depende mucho de qué tantas lesiones has tenido, qué tantas cirugías te han hecho. Entonces, hay, hay muchos procesos. Entonces, no es lo mismo que a mí me funcionó este proceso de fisioterapia y eran tres, cuatro veces a la semana. Y, y realmente hubo un, fueron dos años de solo concentrarme en mejorar. Pero hay gente que ya está en situaciones donde se tienen que desconcentrar en sobrevivir. ¿no? Entonces, yo, yo entiendo que, que hay diferentes grados. Y por lo tanto, es de, yo hablo con calma, dejar de compararse con otras personas. Eh, yo creo que también como nos vemos normales, existe también este, esta exigencia externa de que nadie te va a creer que, está, que tengas algo malo. Entonces, pues, es de, pues sí, pero cuando tienes una condición crónica, tampoco quieres tener cara de enfermo todo el tiempo, ¿no? O sea, ya solo lo admites. Entonces, son como diferentes niveles hasta que ya solo lo abrazas, sabes que es parte de ti, que no te define a ti como persona, pero sinceramente sí define las decisiones que vas tomando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, incluso hasta viajar, o sea, para mí viajar es como en, hacer un buen balance entre cómo cargar poco, pero llevarme todos los medicamentos que necesito y todas las cosas que voy a requerir y qué tal si hace frío, calor, este, o sea, sí si es todo el tiempo estar jugando con eso. Es cierto. Lo que me acabas de describir en parte se parece mucho a lo que Paulina me describía hace muchos años. Paulina, mi hija, uh -huh. que te debe de entender perfectamente porque te debe de entender perfectamente ella. Eh, Laurita, atendiendo a la evidente inteligencia que tienes y entiendo que debes de tener un grupo de amigos que contigo trabajan para estos temas, ¿cuál consideras tú que es el mayor logro de tu grupo de trabajo hasta este punto? Hasta este punto yo creo que el hecho de que estamos trabajando para, para ponerle esto ya a un cuadro legal y yo creo que toda la red de apoyo que se ha hecho, o sea, yo creo que ya somos como 200 personas más o menos en estos grupos y, y hay grupos de amigos y hay mamás que se comparten muchísimos tips, es, es mucha, mucha red de apoyo y también que hemos conseguido médicos que están interesados en nosotros, o sea, médicos que nos dicen, oye, aquí están mis datos y este, y cualquier duda que tengan, este, cualquier cosa que les pueda orientar y todo esto es, es increíble, ¿no? porque cuando yo me uní a este grupo, realmente no teníamos ni dos médicos que recomendar. Y, y ahora eh, hemos encontrado, quizás son seis, ¿no? Pero son médicos que, o fisioterapeutas que, que realmente están haciendo el esfuerzo de entendernos, ¿no? Porque, pues no sé si sea vernos con curiosidad, también vernos con ganas de ayudarnos o lo que sea, pero, pero eso ha sido y, y que nos den el espacio de, de hablar como pacientes. A otros médicos, ¿no? O sea, es, es bonito escuchar que un médico quiera que le expliquen en una enfermedad. <risa> Normalmente no se dejan. No, no se dejan. Hija, ¿cuál dirías tú que en este momento es una tarea pendiente de tu ejercicio que ya es impostergable? Uf, yo creo que darnos forma como asociación y y crear todo el sistema de información adaptado al sistema de salud en México. Okay. La situación actual, la pandemia, ha creado un escenario en el que hemos podido observar de manera descarnada los sistemas de salud del mundo. Los sistemas de salud de los países más avanzados se vieron vulnerados terriblemente. México no podía ser la excepción. México con un sistema de salud fragmentado, dividido, Vulnerado muchas veces, mal atendido, con una poca oportunidad de armonizar de manera correcta la intención de actuar a tiempo, etc. Todo eso, que tiene que ver con un problema mayúsculo, se amalgama, por llamarlo de alguna manera, con la situación de los enfermos con padecimientos como el tuyo. ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación actual para tus enfermos? Independientemente Uf. de todo lo que ya sabemos. Bueno, yo creo que la primera parte en la que nos pegó a todos es que los que podemos decir que lo tenemos algo más como controlado, dependemos terriblemente del gimnasio o de albercas. Entonces, pues ya nos quitaron el gimnasio y las albercas, ¿no? Eso para mí es como el 90% de mi sistema de control de salud. Entonces, yo ya he pasado por tres episodios muy fuertes de, de dolor. En, en lo que va de la pandemia y conozco muchos más. O sea, de, de los pacientes, yo creo que ha sido de lo más difícil porque también muchos perdieron sus, sus accesos a fisioterapia. Entonces, ese, ese ha sido de lo más difícil. Y el problema que sigue es que empeora ¿no? Entonces, cuando dejas de tener el manejo de, de dolor, implican los ejercicios y todo esto, las lesiones aumentan, ¿no? disminuye tu fortaleza tu muscular. Entonces las lesiones aumentan y por lo tanto, como aumentan, tienes que ir al médico y tienes que ir a urgencias. Entonces las condiciones cardíacas y las condiciones de, de lesiones articulares son de las que más te tienen que atender en urgencias. Y, y entonces yo veo mis pacientes que están así como de, pues escriben y todo. Y realmente casi siempre la pregunta suele ser como, ¿Ustedes creen que si mi presión está así o si mi mano se ve así y todo eso, ¿debo de ir a urgencias o no debo ir a urgencias? ¿no? Entonces, siempre es como, como estar de, sí deberías ir, pero mejor intenta que ve, ve a un lugar o una clínica donde no sea COVID, donde no estén aceptando enfermedades respiratorias. ¿no? Porque también las... hay... Perdón, ¿Sí? hija, una de las paradojas más tristes y graves que hay en este momento es, Quédate en casa, pero si eres un paciente con enfermedades raras, tienes que ir al hospital. Exactamente. O sea, por eso estamos trabajando en, una, en un punto de acuerdo para que se haga una directriz específica en la Cámara de Diputados para tener terapias en casa. Sé que es complicadísimo para todas las enfermedades porque ustedes necesitan, entre muchas otras cosas, un tema de fisioterapia, un tema de ejercicios específicos con especialistas específicos, fisioterapistas, etcétera. Pero la verdad es que lo que tú me estás comentando, se parece mucho, mucho a lo que nos han comentado otros queridos amigos, acerca de sus preocupaciones. Se parecen mucho, hija, mucho, mucho. Este, esta entrevista la vamos a poner junto con otras setenta y tantas a disposición de todas Hola. las autoridades de salud. Desde el Presidente de la República, pasando por el Consejo de Salud, la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, insiste, Pemex, CEDENA, todos, para que entiendan lo que sentimos, lo que necesitamos, las respuestas que nosotros mismos podemos dar a algunos problemas, y las sugerencias para que reaccionen de manera diferente e incorporen prácticas que puedan ayudarnos muchísimo más. Es, es cierto todo lo que estás diciendo y es lamentable también. Sí, es, es muy fuerte. o sea, Por eso insisto, en, en mi caso que estoy en control, tengo médicos que solo veo por seguimiento cada año y ya me tocaba. no, Este era el mes en que me tocaba hacer seguimiento de como seis especialistas. Y como saqué la cita, justo cuando estaban por declarar la pandemia, lo pasé a septiembre, así que todavía tengo esperanza. Pero, pero por ejemplo, los que están en proceso de diagnóstico, los que oh. todavía no están tan controlados, o aquellos que, que están en condiciones más graves, ellos necesitan y van al médico más o menos a citas como una o dos veces a la semana. Entonces, todos ellos han perdido sus consultas. Hay muchos también que tienen problemas de de bajo sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ya, ya por ejemplo, yo ya llevo dos estos momentos con mucha tos en esto de la pandemia y yo, porque sí me da miedo. O sea, quiero pensar que, que todo lo demás está muy bien, pero la verdad es que muchos de los pacientes con erles Anlos también tienen alergias y tienen un sistema inmune bastante, pues, susceptible. Entonces, también saben que son población vulnerable y también... Nosotros no solemos tener hipertensión, pero tenemos hipotensión. Mi temperatura normal es 35.4. Entonces, y mi, o sea, mi presión arterial es 90-60. Entonces, yo no sé, por ejemplo, no sabemos cómo esto podría afectar a la hipotensión, por ejemplo. Y también tenemos muchos sistemas de regulación del sistema autónomo y tampoco sabemos si eso podría tener algo que ver, porque no somos ni una población grande, ni nada de eso, y, y tampoco sabemos, ¿no? Entonces también es como, naturalmente necesitamos mucho seguimiento médico, que no podemos darle seguimiento ahorita. Eh, necesitamos atención de urgencias muy seguido, muy seguido. O sea, yo llevo, solo he entrado urgencias una vez, en, lo que, en el último año, y fue porque me lastimé el dedo justo por esto, o sea, es como todo, y estaba morado, y yo creo que esta es urgencia. Entonces, pero normalmente nosotros nos acomodamos los propios huesos, ¿no? Pero sí hay cosas que son urgencias Entonces, como de, no, no, no, no. Entonces, los que ya habían hecho alguna una mejora con sus fisioterapias, no van. Entonces, yo creo que ahorita lo que está pasando es que todo el mundo está muy estresado porque, porque sabe que cualquier cosa que se desbalancee pueden terminar muy mal, ¿no? Entonces... Y, pues, yo creo que de repente muchos pacientes y yo creo que muchos tipos de enfermedades quedamos como, pues, mal. O sea, como abandonados porque no somos prioridad. O sea, y realmente no sabemos también qué vamos a hacer. Eso también se repite en todas las charlas que tengo. Muchos nos dicen, sabemos que no somos prioridad. Pero debemos de luchar por hacerlos entender a los que nos atienden. Que si bien es cierto, en este momento no somos prioridad, tampoco nos pueden desestimar. Eso es muy importante. Laurita, eh, yo sé que contigo podría hablar 14 horas seguidas. Tengo que ajustarme más o menos. Eh, he decidido darte un poquito más de tiempo porque tienes una muy interesante y robusta argumentación a favor de este tema. que puede servir de ejemplo y de, por supuesto, un parámetro correcto para quien consulta acerca de tu enfermedad. Permíteme preguntarte, ¿qué no te he preguntado que tú quieres externar a quien te oye y te ve? Uf, pues que, que sean muy conscientes que, que las enfermedades raras existen. A, a veces es, es un poco extraño que me he encontrado con médicos que dicen que no puedes tener algo porque es raro y yo, bueno, pero la probabilidad de tener a un paciente con una enfermedad rara en el área de genética es un poco más alta, ¿no? Entonces, yo creo que, que recordarnos, que saber que somos una posibilidad, que no nos desestimen también y que existen tratamientos, ¿no? Y que habemos muchas personas en el país que necesitamos ser visibilizados en el sistema de salud. Definitivamente. Hija, hay una pregunta que no tiene que ver con lo que tú conoces también y lo que yo te estoy preguntando. Simplemente es una curiosidad personal. Cuando tú eras niña, hace poquito tiempo, ¿qué caricatura venías? ¿Qué era tu preferida? Uy, Dragon Ball. Con esa sonrisa que se te dibujó en el rostro al contestar Dragon Ball, quédate siempre, hija. Porque si a tus esfuerzos, empeños y determinación agregas tu sonrisa, vas a lograr muchas cosas. Yo te agradezco tu tiempo, tu amabilidad, tu generosidad, tu estoicismo, porque sé que a veces te duele tu cuerpo, te duelen tus articulaciones, tienes problemas. Por lo que te agradezco doblemente todo, todo el tiempo que me has regalado. Ha sido para mí un gusto enorme desde que te conocí. Le referí a Paulina. Qué muchachita tan interesante e inteligente, Pali. Porque además eres una muchachita así, inteligente e interesante. Tú debes de ser un verdadero algoritmo para muchos médicos. Deben decir, Ay, ahí viene la niña que sabe un chorro de esto. Ponte atento porque seguro te va a decir algo que te va a sacar de balance. Entonces, yo te agradezco mucho todo lo anterior, mija. Pero sobre todo, que tengas la energía, la determinación por ayudar a otros. Muchas gracias, hija, por todo lo que haces. Me siento muy honrado con haberte tenido hoy hasta este punto con nosotros. Me siento muy satisfecho de ser tu amigo, de que tú seas amiga de mis hijos. Yo te lo agradezco mucho porque, en verdad, si todos los que tienen estos padecimientos hicieran un trabajo, digamos, medianamente, medianamente determinado medianamente eh, incesante las cosas estarían mejor en nuestro país hay que seguir trabajando y yo te agradezco muchísimo que tú seas Laura Yanis que estés en este grupo tan importante de enfermos que requieren tratamientos y atención pero sobre todo te agradezco que pongas un grano de arena maravilloso para este México extraordinario este país es extraordinario lo lastimoso es la gente que lo dirige, pero el país es extraordinario, mija. Muchas gracias, Laura. Ay, muchas gracias a ustedes. A ti, Igualmente mija. les mando un abrazote y muchas gracias también por todo el esfuerzo que hacen para todo el muchas país. Gracias. Muchas gracias, mija. Eh, no, no puedo olvidar un abrazo para tu familia, para tus papás, para tus hermanos, para tus primos, para todos los que estén cercanísimos a tu corazón. Eh, tú sabes cuáles son los cercanos a tu corazón. Para eso te deseo lo mejor, que todos estén muy bien, hija. Mantente siempre con ese ánimo que tienes, aún a pesar de las vicisitudes. Eres, una, eres un ejemplo arquetípico de resiliencia y eso es maravilloso, mi hija. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias. Si para ti es eh, correcto, en cinco segundos corto la comunicación. Y te agradezco de todo corazón. Esta es una de las entrevistas que más he gozado porque eres uh -huh. una interlocutora bien inteligente. Tienes una muy clara idea de las cosas. Y tienes también una muy clara, muy, muy clara idea de cómo se pueden solucionar. Muchas gracias, hija. A ustedes.